He aquí, cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, le insultarán y le escupirán, y después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo...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 Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, Recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Libro de Josué Capítulo 23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 y lo enterraron en el collado de Phineh, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín.